I'm <laughs> Y ha sido grande el dolor que yo he sufrido. Yo soy un hombre y no me pesan mis hijos. Que sea feliz con tus nuevos amores. las hermanitas del quique. Porque mis hijos siempre serán mis hijos. No son Porque mis hijos siempre serán mis hijos No soy culpable, con vez de los errores esto me Medina, las cosas de la vida Eso no importa que tú me hayas cuidado, como se quiere, así también se olvida. Porque Porque no han visto un mal que dure cien años y con el tiempo se cura las heridas. Y en su presupuesto Rafael Pérez y en San Marco, César. Perdona, yeah. Oye mujer, yo no te deseo mal, porque tú eres la madre de mis hijos. Oye. Mujer, Solo Dios sabe si te va a castigar todo lo malo que tú hiciste conmigo. Mi alma y de verdad. Pero de ti, si no quiero saber más, yo sigo solo luchando con mis hijos. Pero de ti si no quiero saber más, yo sigo solo luchando con mis hijos, de abuelita, león, y lleva el club, no se Raje. Solo Dios sabe si te va a castigar todo lo mal.